Mira, hermano, lo que pasa es que después de saludar a toda tu teleaudiencia, eh, tú sabes que estuvimos 29 días en confinamiento, pero trabajando desde nuestra casa, gracias a Dios. Y hemos seguido trabajando, hermano. Hoy ya dejamos inaugurada la entrada de San Francisco y estamos en Víctor Valle haciendo calles eh, que, que 20 y 15 años no podían entrar. ...un vehículo, ni podían ni, vivir ni, ni seres humanos... ...y además hoy dejamos inaugurado la aventura... ...sino también el Parque de los Maestros... ...y en este momento... ...en este momento vamos a estar repartiendo mascarillas... ...y guantes en la entrada... de este para que las personas se protejan... ...hemos desinfectado toda la ciudad... ...dentro de todas las posibilidades... ...y, y hemos estado trabajando, no tenemos que hacer operativo como Abel Martínez y David Collado de recogida de basura de vertedero porque esta ciudad limpia diario y, y tiene brigadas especializadas como motocarreta, brigada nocturna, diurna, vertedera, de manera que nosotros tenemos un plan de ciudad y no tenemos esa acumulación, lo que tú puedas ver hoy como basura en una hora o dos horas ya están eliminadas. No, eso... ¿Para qué es el propósito, hermano? Eso puedo confirmar, sí, que la ciudad se ha mantenido limpia a pesar de la pandemia. Hermano, aquí anda el candidato presidencial Luis Abinader del PRM. ¿Usted lo ha estado acompañando en algunas actividades? ¿Se ha reunido con él en el día de hoy? Bueno, como no he podido, le pedí excusa porque tengo, como te dije, estoy preparando el acto de mañana eh, en nuestro ayuntamiento eh, para para la entrega, estoy en el operativo de las mascarillas y estamos trabajando con el afirmado de Vicky arreglando la entrada que ya le estoy poniendo unas banderas para que la gente cuando pueda salir de noche, Roberto, vea un espectáculo allá Cerca de Ferretería o sea, mi reserva. Sí, sí, sí. sí. Que puede eh, ya, ya, ya, ya yo lo vi y muy bonito, muy bonito. Eh, de hecho, me llegaron unas imágenes que usted estaba trabajando fuertemente con, con incluso limpiando y acondicionando el área y lo pude ver anoche y se ve un espectáculo de noche. Eh, eh, eh, eh, <risa> eh, alcalde, una pregunta. Eh, ¿se, siempre se, se hace lo que es la entrega de memoria cada año por parte uh -huh. del Ejecutivo, que es usted. Mañana es un día especial porque usted va a entregar eh, eh, el alcalde entrante, que lo entrevistamos en el día de ayer, decía que la ceremonia va a ser muy breve, corta e incluso Así. no se va a invitar a muchas personas. Eh, eh, eh, ¿Presentará usted la memoria o usted ah, la entregará a los medios o, o, o cómo se va a hacer? Y si se va a transmitir la actividad de mañana por algún medio, eh, me imagino por esta planta Telenor o, o por los medios digitales. Sí, bueno, ya sí que yo te expresó Es corta es breve No hay tiempo para presentar memoria eh, Nosotros nos hubiese agradado Porque yo sí no va a encontrar deuda Desde de mi gestión Es único en República Dominicana Que no va a encontrar Deuda de comercio Va a encontrar eh, Un superávit en combustible Le vamos a dejar a él eh, Combustible pagado por quizá por un, por un mes, ¿tú entiendes?, para que él pueda tener eh, tranquilidad, vamos a tener ahí quizás medio millón de pesos o 450 mil de combustible, va a tener también las piezas de, lo, de los camiones que cuando móvil recoge y la ciudad amanece limpia, alguien desaprensivo abre su negocio y pone basura en el frente y nosotros tenemos que la quitarla, para eso tenemos motocarreta y un camión y, y va a tener piezas, lubricantes, grasa, coche todo lo que necesite ahí y también escoba, eh, va a tener ladrillo y las fundas para recoger la brigada él no va a tener inconveniente como el que yo estuve que no le dejaron dinero ninguna cuenta eh, ...va a tener una licitación que ya le, entre, le entregamos un por ciento para que hagan una funeraria en Valle, ...pero la pandemia no le ha permitido, para que hagan un tenaje pluvial al final de, de la fortuna... ...que esa gente cuando llueve se inundan, ya vamos a eliminar a Roberto precisamente... ...la entrada de la fortuna que por año y año se llenaba de agua... Eh, ...que es cerca donde dice Chiquillo... ...¿tú te recuerdas eso?... Sí. ...ya eso está eliminado... ...eso eso es algo increíble... ...y más para abajo en el parque... ...todas esas casas se inundaban... ...también eh, ganó... ...una empresa especializada... ha eh, firmado, drenaje... ...todo lo va, lo va a recibir él... ...para poder inaugurarlo... ...no lo han iniciado los contratistas por la pandemia... ...pero él tiene una visión... ...y una misión importante... ...con un presupuesto participativo y de administración que lo va a poder resolver. De manera que él no va a tener sorpresa, en a mitad de año va a tener más de 30 millones que, que va a poder también seguir rifando, eh, en, en todos los, en los sentidos va a tener un ayuntamiento dentro de los 10 mejores y el segundo ayuntamiento en más servicio, el más limpio. Eh, eh, casi empatado con Santiago, apenas dos, dos, dos puntos me lleva, y pues eso es lo que está ocurriendo. De manera que nosotros le dejamos el avión encendido, Roberto, sin ningún inconveniente, todo eso está subido en el portal transaccional de compras y contrataciones, estamos rankeados como el ayuntamiento de más transparencia, está ahí, por lo que... nosotros no tiene un ayuntamiento que se le hizo cuatro auditorías. En un ayuntamiento que el único que un concurso de manera transparente. De manera que, hermano, eh, le agradezco al señor, me le hincaré mañana porque porque estoy triunfante, feliz de haber entregado. Quizás no pude llegar a, al 100%, pero te hemos dejado un legado para que se siga desarrollando el pueblo la ciudad. Estamos señalizando la Avenida Libertad en este momento, inició ayer, y le entregamos un parque a la tercera etapa de los maestros ahora, con, con, con área infantil. De manera que le entregamos el parque al, al, a la Villa Olímpica, ¿no? Eh, óyeme, le estamos iluminando y remozando el parque de Los Espínolas, eh, hemos estado trabajando, vamos al Parque de la Pangora, Roberto, ya se lo dejé aquí con 700 mil pesos detrás de luz para, para su renosamiento y con área infantil. Son muchas obras sí, que le dejamos eh, eh, eh, a, a, a, al alcalde entrar. No, no, de verdad que eh, ojalá que aunque no se presente la memoria el día de mañana, yo me imagino y conociendo lo organizado que usted debe tener la memoria, nos las haga llegar para uno... Eh, eh, darle continuidad y presentar todo lo que usted hizo durante este cuatreño eh, ya usted y el alcalde entrante perdón Roberto sí. déjame decirte que como que te reitero nosotros no pudimos iniciar nada nosotros hicimos la licitación en febrero de 14 millones y esa sobra la va a recibir la va a inaugurar y la va a recibir porque apenas le dimos el 20% no Correcto. pudimos ejecutar el presupuesto eh, porque tú sabes lo que ocurrió con la pandemia entonces Correcto. entonces todo eso son 14 millones que se le dio el 20 nada más los contratistas no han iniciado y, y bueno, solamente la entrada, la, la compra de la señalización, la avenida Libertad, esa cosa él también la va a terminar, por lo que nosotros, lo que le damos un presupuesto hecho, elaborado y en compra, ahí, lo, ahí tú lo tienes el portal transaccional, porque no nos dio tiempo, pero sí lo importante, es hermano, que, que todo está ahí y todo podemos eh, transparentarlo y mostrarlo en, lo, en el mes de enero que fue prácticamente que trabajamos pero nada más organizamos eh, la rifa y todo esto, de manera que él va a tener un presupuesto casi completo Roberto. Sí, sí no, no, vemos que, que, que Siquio va a entrar bueno, va a entrar con, con el ayuntamiento organizado pero con el tema de la pandemia, ya usted y Siquio el alcalde entrante se han reunido previo a, a lo que será la ceremonia de mañana, ya ustedes han estado en contacto, por ejemplo, usted le ha pasado todo ese informe que nos está dando Ahora públicamente al el alcalde electo para que él ya vaya condicionando y sepa eh, con qué estrategia y con cuáles herramientas cuenta para comenzar el sábado eh, su gestión como alcalde de San Francisco de los Claro, claro, eh, contra, todos los días nos, nos llamamos. Él, eh, tú sabes que es el mismo partido y nosotros, los técnicos de nosotros, están eh, certificados en compra y contratación, en contabilidad gubernamental, en contraloría certificados y entonces es una continuidad, que él podrá hacer el cambio que él entienda de lugar, ya es este, su competencia pero él tiene, él tiene el ranking nuestro, que tú sabes que yo no soy del gobierno, él lo tiene ahí, lo tiene como gobierno abierto, lo tiene disponible, y él sabe todo esto por la gracia de Dios. Yo no ganaba más que, un regidor no ganaba más que yo, quiero recordar, yo lo que ganaba ahí era muy poco porque no quise dinero, por eso no repetí, porque yo quería demostrarle mi desprendimiento a este pueblo y que no era un interés como como se vive la gente queriendo relegir y matándose por, por ser figura. No, yo quiero el orden, el orden y que me recuerden como un desarrollista, como un experto en ordenamiento territorial y un experto en gestión local, y un gerente, y un hombre transparente, respetuoso de la Constitución y de las leyes. Eh, hermano, eh, una pregunta. Usted eh, está diciendo, o le pregunto abierto, si el político termina su carrera, o usted en algún futuro piensa volver a aspirar por alguna posición eh, política dentro de su partido. Bueno, nada más decirte, Roberto, que mi valoración de la gestión eh, hace en enero estaba en 59 en la valoración de mi gestión y iba a terminar casi en un 70 la gente valorándolo. Eh, aún así me, me propusieron eh, ser candidato tanto de la alcaldía como otras posiciones. Yo dije que no, que soy un comunicador, soy un gerente, creo que hay que darle espacio al país para que vaya creyendo los hombres serios, para que vaya creyendo en el orden y a los mismos ciudadanos, entonces esa brecha hay que recártela, ese espacio hay que No soy político clientelista, soy desarrollista para que hayan empleos, para que vengan las empresas, no más o menos con darle una fundita. Entonces, yo, tengo, yo tengo unas convicciones muy diferentes, y no tengo esa pasión politiquera, por lo que no estoy apasionado en este momento en nada de política. O sea, que estamos hablando que Alex se retira de la alcaldía, ...y no estar activamente en la política en un futuro... ...estamos hablando no, de 2024... No, ...no te podré decir eso... ...pero no es mi pretensión en este momento... ...hasta este momento... ...no tengo nada de pretensión... ...en ser candidato... en ...nada de eso hasta este momento... ...y le pido al señor Arturo Poderoso... ...que, que, que me, me apegue a mi familia... ...me apegue a mi empresa de comunicación... ...y a mi ejercicio de derecho de abogado... Y, y, lógicamente, a, como asesor de ordenamiento territorial, que va a dar asesoría en el país sobre gestión local y sobre el ordenamiento ordenamiento territorial. Eh, eh, alcalde, escúcheme el tiempo, pero tenemos a Marileide Veloz, nuestra colega, que quiere hacerle una pregunta, precisamente, aprovechando ya eh, eh, este día que estamos conversando con usted. Adelante, Marileide. Buenos días, Alex, ¿me escucha? Hola, Marileide, ¿cómo estás? Un placer saludarle. Mire, quiero aprovechar para hacerle dos preguntas en una. La primera de ellas es que a inicios de esta semana lamentablemente nos hicimos viral en todo el país por la situación de la huelga con los grupos populares exigiendo al gobierno central mayor atención para nuestra provincia. Quiero saber si hubo algún tipo de relación, de intervención de parte del ayuntamiento para esos grupos populares. Y la segunda pregunta es si usted y el director de la policía aquí ya se pusieron de acuerdo en torno a la situación. En el mercado local, lo de, lo de la lucha popular no lo, no lo comprendí mucho porque no te escuchaba bien, amores. La segunda, sí. Okay. Bueno, pues, la segunda, vamos a escuchar la segunda. Bueno, mira, bueno, bueno, definitivamente, Roberto, el general que se fue es un irresponsable, no acató la disposición de salud pública. ...no acató la, la disposición del Ministerio Público... ...no acató la disposición de la Alcaldía... ...es un irrespetuoso... violó la Constitución de la República... ...en el artículo 255... ...que le da mandato a la policía... A ...estar por debajo de las autoridades... ...y en ese, en ese tenor nosotros nos pronunciamos... ...y este tema, en la misma actitud ...han improvisado mercados, plazas... ...que están contagiando a la población... yo quiero que tú veas lo que está ocurriendo... ...las estadísticas ayer... A la una de la madrugada tuve que buscar en una funda un cadáver en Víctor Valle por COVID muerto y no se podía dejar ahí una hora más porque había niños y, y los contagiaban. Entonces, en ese sentido, allá en Vistel Valle, en Manhattan, eh, tenemos que cuidarlo y en otros barrios hay una serie de, de, de, de personas que, que compran y que van carretillas o van al mercado improvisado sin un distanciamiento social tampoco, y violando una disposición a las autoridades. Este ha estado en lo mismo eh, de violación de disposiciones y de verdad que es una de las cosas también que a mí me preocupan y por eso eh, creo que este país tiene que, que buscar un rumbo diferente y la verdad que lamento mucho no haber tenido una policía, no haber tenido eh, unas autoridades eh, competentes para... Eh, ser, ¿verdad? la verdad, normativa simplemente porque aquí la gente anda en el clientelino y aquí no vamos a ser un país desarrollado. Tú sabes que en Estados Unidos, lógicamente, el ciudadano le dan todo para que se quede en casa y si, lo, si no lo acata, le ponen mil dólares o lo que te corresponda. Aquí el Estado no te facilita las cosas y la gente tiene que salir a buscar comida, no es fácil. ¿Tú entiendes? porque hablan que le dan a través de, de, de sistemas de solidaridad, pero le dan dos centavos y, y tú estás, y cómo tú pagas la luz y cómo tú pagas el préstamo todo, todo se está garantizando en los países desarrollados por lo que hay una política fracasada de un Estado que, que, que no hace política pública sostenible Bueno, eh, eh, alcalde última pregunta ya y no le quitamos más tiempo eh, se ha estado rumorando, nosotros mismos hemos eh, comentado de que eh, eh, las, los puestos públicos no es como se comienza, sino como se termina. Entonces, en medio de esta pandemia, San Francisco de Macorís quedó huérfano de autoridades, en el sentido de que el gobernador se enfermó, usted como alcalde también. Pero ya usted tuvo un, un proceso de recuperación y la gente, a, a, a mi entender, a lo mejor, por tantas obras que usted tenía pendiente, no sintió la presencia del alcalde con un apoyo en frente a esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, Roberto... La persona que es razonable y consciente entiende que yo estaba enfermo. Ahora, tú entiendes, o sea, eso no se puede ni decir. Quien dice eso, el que lo está mirando lo castiga y hasta lo quita. Porque si tú estás... ahora bien, yo nunca te de trabajar. Yo ando contigo calle por calle a ver qué, a ver qué vertedero hay. El rol de un alcalde es tener la ciudad limpia. Por eso tuviste a ver Martínez y a David Collado haciendo operativos de limpieza, porque ellos sí tienen vertederos. Entonces yo no tengo vertederos. Mis brigadas, el, quité la de 60 años, la mandé para su casa y la que no eh, prometieron. Y hoy le estoy dando un, un, una ayuda, un bono de tres mil pesos a cada obrero, porque son héroes. Y mi ciudad, ya tú lo dijiste, no está sucia. Entonces, un rol de un alcalde es eso, desinfecté la ciudad con un producto glorificado, costoso. Eh, estuve en la brigada muy muy pendiente y déjame decirte que nos acortaron el horario, cuatro y media que tienen que ir y a donde íbamos tres veces, teníamos que ir dos veces y una vez. Y, y, y me acortaron, el gobierno no debió de hacer eso porque eh, el ayuntamiento limpia, entonces no debieron de incluirlo en, en la emergencia y eso no limitó, Sin embargo, aún así, eh, tú has visto la ciudad, por lo que tú no has visto la Collado dando funda, y Abel Martínez dando funda. Nosotros tenemos un rol, y yo mantuve mi rol, y el que diga lo contrario a un enfermo, mira cómo estamos también trabajando, haciendo obras. Eh, aunque tú no lo creas, el 20%, pero ve a Vicer como como están haciendo calles. Te voy a mandar un reportaje de eso. O sea, sí. nosotros estamos trabajando, pero yo no puedo enfermo me meterme en la calle. Para eso tengo gente. Sí, y a ver, eh. Qué bueno que a ver no se enfermó, que no se enfermó David. Qué bueno eso. Yo de verdad me siento bien con eso. Pero lo que ellos hicieron era porque no le han dado un seguimiento ni tienen programa sostenible, eh, Roberto. Ver, yo okay. quiero decirte eso. Y siempre van a hablar, hermano. Siempre sí, van sí. a hablar. Iniciamos un año. El año vino en elecciones, teníamos prohibido inaugurar, yo no inauguré el Juan Ventura Simón, el parque, no inauguré la tercera etapa de los maestros, no inauguré muchísimas obras que tengo en Cementado, eh, y muchísimas que nosotros tenemos, okay. entonces, yo no, como te digo, había un respeto que había que hacerlo, para que estábamos limitados y podía yo hacerlo de enero a febrero que es un hombre respetuoso. Y entonces ahí mismo en marzo, ya tú sabes que llegaron las elecciones y llegó, y llegó el COVID. ¿Qué hacemos, Roberto? Y aún así hemos estado trabajando. hermano Yo creo sí. que la gente ahora valore y nos olvida en, en todo lo que hemos hecho con razonabilidad y responsabilidad. Bueno, siempre hemos dicho que la gestión es suya eh, eh, con sus luces y su sombra ha tenido más luces que sombra. Eh, me voy, pero a un televidente no nos... No, no, no. Escribe vía WhatsApp, eh, precisamente eh, Luis eh, Elías se mudó de Jardil Gas, de Colmesa. Dice que todavía eh, eh, eh, la alcaldía tiene una deuda con ellos y usted mencionó que iba a dejar. Esta no, a de es, de, no es deuda mía. Yo cumplí, si es deuda mía, que venga. Esa no es deuda mía, esa deuda de, de la gestión anterior. Porque cuando yo llegué, yo hice una licitación de combustible. Y él le vendía a, a, a Feli Rodríguez y yo eso no lo sabía y es una deuda que está ahí como 75 millones. Okay. Pero eso no, no es una deuda mía. Okay. Yo actualicé mi gestión y gracias al señor puede ocurrir algún error, tal vez, pero pero muy difícil, tú entiendes. Pero nosotros no le debemos a mi hermano, yo hubiese querido, incluso le pagué casi un millón, a uno siendo mía, y él lo sabe. Le bueno. pagué pues, creo que 800, le avancé porque si se podía, si, si se podía lo hacíamos, es que no teníamos dinero, yo encontré ese que ayuntamiento quebrado y sigue quebrado, lo que pasa es que yo he sido un gerente y el que venga tiene que ser un gerente para poder hacer la obra al pueblo, bueno. la verdad es que yo le pido excusa a mi hermano pero no, yo no tengo deuda con ellos, eh, realmente. Eh, alcalde, le agradecemos el tiempo extendido. Ya en, en un minuto, un mensaje a la población que nos está viendo eh, precisamente sobre esta pandemia, pandemia, este virus que le ha costado la vida a tantos eh, dominicanos y en especial aquí en la provincia de Duarte se ha llevado a mucha gente, a muchos hombres y mujeres de valor. Que se queden en casa, hermano, que estén el distanciamiento social, no sé qué difícil es decirle esto en una ciudad y en un país donde no hay inclusión, donde no hay inclusión, eh, donde no hay la manera de dar las facilidades para que esto ocurra. Pero hagamos esfuerzo y respetemos eh, todo lo que eh, como protocolo eh, tienen. Y que Dios le bendiga, hermano, y el, el hermano, no, no. que mi hermano, que uno para el caso completo. Eh, gracias, hermano Ale. Siempre he dicho que el comunicador es mi hermano. El alcalde que medio se nos perdió, pero eh, bueno, bueno eh, eh, terminó bien. No, el alcalde, eso. el alcalde, hermano, usted lo valorará luego. Ahora, yo soy hermano, <risa> soy <yo> completo. El <risa> alcalde que está rankeado entre los mejores ayuntamientos del país y tú eres de de Eso es así. que la, valora, la valoración y la objetividad es lo que hace grande un ser humano. Y yo... De verdad, los quiero mucho. Y Dios, y Dios en 100 años, Juan Pablo Duarte, hermano, después de muchos años, fue que lo hicieron héroe, eh, eh, padre de la patria. Y eso es así, yo lo entiendo, lo comprendo y lo quiero. Y trago, trago, trago el seco, eh, porque sé que el tiempo eh, cura las heridas. Que Dios le bendiga, hermano. Y amén, amén, todo. amén. Gracias, el alcalde Alex Díaz. Eh, eh, bueno, eh, veloz, ahí cerramos, cerramos el periodo de. Wow. Día, con una llamada sí, es pero muy... Roberto, Hay que saber esperar Después de tres años y medio Esa era la exclusiva para ti Bueno, mira eh, Me gustó porque Prácticamente hizo una, una rendición De cuenta de todas las Obras, claro, las que se pudo Recordar que ha hecho durante este Cuatreño, las obras eh, Que están terminadas, que él no pudo inaugurar Pero que están terminadas El presupuesto que le está dejando al alcalde entrante, Siquio NG de la Rosa. También mencionó eh, la problemática del de, de, de mercado. Eh, él puso todo su empeño para que se cerrara, pero eh, puntualizó: llamó e eh, irrespetuoso eh, y charlatán al ex general eh, Ten, que no cumplió y violó todas las normas y no ejecutó para que el mercado se cerrara. Eh, totalmente. Eh, habló que ha depositado del presupuesto nuevo eh, un 20% a muchas obras que ya estaban dentro del presupuesto y que el alcalde entrante, el alcalde Sikio N.G. de la Rosa, que mañana tomará posesión, eh, va a encontrar un ayuntamiento sin deudas e incluso con eh, fondos para poder desenvolverse. Además de que dejó eh, un pago por adelantado de combustible de unos 500 mil... Pesos. Creo que fue un rendimiento de cuenta. O sea, eh, yo siempre lo he dicho y lo reitero. Eh, esta alcaldía de Alestía, y ahí él lo mencionó, eh, fue evaluado por organismos internacionales con muy buena eh, margen. Eh, yo la valoro como buena y positiva. Siempre me quejé y, y ya cerró con broche de oro la comunicación, porque había muchas, muchos datos de la alcaldía que si uno no iba allá, o si uno no estaba en alguna inauguración no se enteraba, y el pueblo prácticamente se, se apoya en nosotros los comunicadores para enterarse de lo que sucede. Creo que para mí ha sido una, una gestión buena, él lo dijo que el tiempo valorará y la gente eh, que fue la gestión de Alex, creo que sí luego de una eh, totalmente